Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Serazo. Es un gusto estar con ustedes en esta transmisión. Luego de una semana un poco turbulenta, ¿no? Turbulenta en noticias, en situaciones que ustedes han podido escuchar, han podido ustedes oír al presidente de la república. Y evidentemente, pues, acá hay situaciones que ustedes tienen el derecho de conocer, ¿no? Yo estoy haciendo acá una labor, fundamentalmente, de educación cívica. Mi labor es la de un analista político. Yo no tengo militancia partidaria. Algunos han señalado, erróneamente, ¿no? Me han querido tildar de aprista, comunista, fujimorista por el solo hecho de decir la verdad, ¿no? Una situación... Que evidentemente, digamos, este, a mí no me causa ningún tipo de problema, ¿no? pero yo quiero decirle a la mayoría de lo que me están escuchando, es que yo estoy tratando de explicarle a ustedes, desde mi perspectiva de científico social, y les pido que si pueden ustedes compartir con otros compañeros, porque va a ser una de las últimas intervenciones que voy a hacer, detallándoles todo el panorama político que se da en nuestro país y cuál es la prognosis que yo considero que va a suceder en el Perú. No como adivino, algunos me han querido decir que soy una suerte de pitonizo, ave de mal agüero, porque les digo a ustedes, no, les digo a ustedes, eh, suban al 100% por favor su, su audio para que no me estén mandando, enviando este mensajes. Al 100%, ¿ya? ¿no? suben al 100%, porque acá los troles este, están, están tratando, como siempre, de boicotear y que ustedes no sepan la, la verdad de las cosas. Fíjense, voy a hacer el día de hoy un análisis político, un análisis económico de la situación de, del Perú y, y lo que se viene. Eh, para mí la situación está casi definida. Disculpen. La situación está casi definida eh, en nuestro país y se lo voy a explicar con una meridiana claridad, y con documentos, para que ustedes no se dejen engañar, porque en estos momentos hay mucha, hay mucha confusión, hay mucha hay mucha especulación, porque acá está trabajando la gente de, de, de los servicios de inteligencia, hay gente infiltrada, lo tienen infiltrado al propio profesor Castillo, pero la situación está, digamos, este, para mí, en una etapa de definiciones eh, voy a hablarles de, de, lo, de, lo de lo de Ricky digamos al final de, al final de la del análisis no, eh, y primero quiero decirles la situación real del país fíjense acá tengo el documento lo que lo van a entender con mayor claridad para mí es el documento de la hoja de ruta que el señor Castillo, con el señor Bellido, estoy hablando claramente con el señor Bellido, con el señor Vladimir Cerro, con la señora Mirta Vázquez, de forma concertada han aprobado. Y esta es una de las razones por las cuales esta semana ustedes han visto que les han mandado psicosociales. Acuérdense ustedes de la época de Fujimori, porque esta es una maniobra típicamente montesinista, ¿no? De distraer a ustedes. Ya, de distraerlos a ustedes, eh, se llama a cortar el dedo para que no sientas, digamos, la dolencia más grave ¿no? o el golpe más grave que te están dando. Este es el documento fundamental, fíjense. ¿Ya? Este es el documento fundamental. Ustedes lo pueden encontrar, entren al Peruando, en la página 14, 15, 16, 17, del día 16 de octubre. ¿ya? Esta es la prueba fundamental de que el señor Este Castillo y Cerrón, Bellido, los, los han estado engañando, los, los han estado estafando a ustedes. Como dice la, la, la pizarra, luego vamos a ver eso, se ha instaurado un gobierno caviar, neoliberal, populista en el Perú. Desde el 28 de julio de este año. Yo tenía algunas dudas, pero con este documento publicado eh, tengo la certeza absoluta al 100% de que este gobierno ha capitulado. Por eso me da mucha pena, ¿no es cierto?, que millones de compatriotas que apostaron por un cambio en el Perú, por reformas fundamentales y profundas, se vean nuevamente estafados, se vean nuevamente engañados. El sí. día de hoy, eh, he visto una, inclusive una, una propaganda de, del señor Este Castillo en su Twitter, haciendo alusión a que está comenzándose a hacer un, un proyecto de, ma, de, de masificar el gas. O sea, van a hacer negocios con el gas, van a contratar a una empresa este, eh, privada a una transnacional posiblemente, para que extienda algunas conexiones domiciliarias. ¿no? Y eso lo van a presentar como si fuera nacionalización. ¿no? Este proyecto de la nacionalización del gas de camisea, señores, escuchen bien, ha sido liquidado, ha sido cancelado. El proyecto de la Asamblea Constituyente, la nueva constitución, ha sido cancelado. Ahí Bermejo los ha estafado a ustedes, a, estos, a estos hermanos de la Plaza Martín, los ha estafado, porque los están usando como cholo barato para que recojan firmas. Porque esa asamblea constituyente, y lo digo el día de hoy, nuevamente el 23 de octubre, jamás va a suceder en nuestro país. Porque es un plan concertado para engañarnos a todos ustedes. No va a haber nueva constitución. Fíjense, este documento señala con toda claridad, este es la hoja de ruta, este es el plan de gobierno oficial del, del, del, del, del, del Perú Libre, del gobierno peruano, presidido por el señor este, José Pedro Castillo y Dice la letra lo siguiente, ¿no? Decreto supremo que aprueba la política general de gobierno, política general de gobierno para el periodo 2021-2026. O sea, no hay otro plan, este es el único plan, ¿no? Donde el presidente de la República señala, ¿no? entre otras cosas, que este plan se aprobó en la sesión, fíjense la fecha, de fecha 15 de septiembre de 2021, cuando era premier el señor Pellegrini, estaba en buenas migas. No, no se, está en buenas amiga con Vladimir Serrón, cuando todos estaban unidos. O sea que esto ha sido una gran estafa, ¿no? Dice que en la sesión de fecha 15 de septiembre de 2021, el Consejo de Ministros, presidido el proveyido, acordó aprobar la política general del gobierno para el periodo 2021-2026, que contiene los 10 ejes prioritarios. Que el gobierno, este, eh, en estos lineamientos, ¿no?, están orientados a la intervención y actualización de las políticas nacionales que aplicarán todos los organismos del Estado en este periodo. Vamos a ver si está la Asamblea constituyente, vamos a ver si está la el gas de camisea, el, la, la reforma de la salud y todo lo que anunciaron en el plan que les mostré a ustedes. Dice aquí, artículo primero, apruébase la política general de gobierno para el periodo 2021-2026. Artículo dos. La política general del gobierno, o sea, de este gobierno de Perú Libre, de Castillo, de los caviares, de, de los chotanos, dice, es de aplicación, es de aplicación inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y todas las entidades públicas. Este plan, artículo 3, se desarrolla sobre 10 ejes, que son los siguientes. despierta, despierta pero bueno, que no te tomen de idiota y acá tengo la palabra idiota en lo que significa idiota, ¿no? se lo voy a mostrar después, dice primer objetivo, primer eje de la, de la política, uno, generación de bienestar y protección social eje dos, reactivación económica eje tres, impulso de la ciencia, tecnología e innovación eje cuatro, fortalecimiento institucional y servicio civil eje cinco fortalecimiento del sistema educativo, eje 6, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana, eje 7, gestión eficiente de riesgos y amenazas a, a los derechos de las personas, eje 8, gobierno y transformación digital, eje 9, conducción de una diplomacia nacional autónoma, eje 10, estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural. Acá están el desarrollo de, lo, de la línea de intervención, en seis páginas, Señores, esta es la hoja de ruta, esta es la verdad, este es el documento firmado, ¿no? Donde evidentemente, pues, este, no existe nada, ¿no? De, de, del programa de cambios, el programa de nacionalización, de reactivación, con crecimiento de, y empleo, no hay nada de, de todo lo que se ofreció, digamos, en, en la campaña. O sea, este es un programa similar al que al que tuvo Vizcarra, es un programa similar al que, al que usó Sagasti, ¿No? y ahora digamos lo, lo, lo va a aplicar pues, su, la, la que fue su vicepresidente del Congreso ¿no? y presidente del Congreso cuando Sagasti asumió la presidencia en forma interina ¿no? o sea, en el Perú como lo dije el 28 de julio en análisis del mensaje no hay no hay señores no hay cambio no hay transformación el Perú está, está en piloto automático por lo tanto se ha consumado la más grande estafa a los 33 millones de peruanos que esperaban, al menos, que esto sea un gobierno distinto ¿no? a los otros gobiernos que habían usado el poder desde el año de 1990, cuando se implanta en el Perú el neoliberalismo. Entonces, señores, las cosas claras, no es un invento mío. Este documento es un documento oficial del Estado. Acá están las firmas, para que vean ustedes las firmas de los señores. Acá están las firmas. Señores, dice José Pedro Castillo Terrones, presidente de Mierta Chuliquín, presidenta del Consejo de Ministros, Rubén Ramírez Mateo, ministro del Ambiente, Roberto Sánchez Palomino, ministro de Comercio, y Ortiz, ministro de Cultura, Walter Ayala, ministro de Defensa, Víctor Romaita, Luis Sancho, ministro de Desarrollo, Dina Boluarte, ministra de Desarrollo, Pedro Franque, Ministro de Economía, Carlos Gallardo, Ministro de Educación, Eduardo González, Ministro de Energía, Luis Roberto Barranzuela, Ministro del Interior, Aníbal Torres, Ministro de Justicia, Andrés Durán, Ministro de la Mujer, José Roger Incio, Ministro de la Producción, Oscar Mautra, Ministro de Exteriores, Ernesto de Salud, Bexavé Chávez, Ministro de Trabajo, Juan Francisco Silva, Ministro de Transporte, Heiner Alvarado, Ministro de Vivienda. Entonces, señores, ¿de qué estamos discutiendo? ¿De qué peleas estamos hablando? ¿Qué es lo que la explicación por qué este, esta, esta hay unos idiotas que hablan, ¿no? de que deja de vivir, señores, ya han concertado este, este, este la verdad que a, a mí me da, me da este, bastante pena que algunos este, idiotas, idiotas en el sentido correcto de la palabra etimológico psicológico, ¿no? no en el sentido este, despectivo. Idiota es el que está fuera de la, de la realidad en psicología, ¿no? No entienden que este es un gobierno de la superconvivencia. Y les estoy dando una, pro una prognosis. El día lunes, la señora este, Mirta Chuculum va a tener el voto de confianza. Eso ya está conversado, está arreglado. Y en esta semana se, se lanzó el, el psicosocial de, de Melisa. Todo eso está planeado para distraer, para que la gente no debata este documento. Esto ha pasado casi en forma clandestina, ¿no? El, la gente no le da importancia ni los canales de televisión, ni los opinolos, ni los que paran en la plaza de San Martín, y por eso me extraña que los compañeros de la, ahora no se hayan dado cuenta, porque son, son gente seria, ¿no? son, son gente pensante, gente que sabe de la problemática del de Perú, que yo los veo y los, los felicito, pero hay otro grupo, ¿no es cierto?, de unos este, serviles asalariados ahí, este, dirigidos por un psicópata, ¿no?, eh, peligroso, señor, un, un, un psicópata que niega su nombre, se llama Andrés Guamaní, pero se dice que es de la, de la nobleza británica, ¿no?, de la, de la, de la, de la, de la nobleza inglesa, se llama llamar este, Loranca, ¿no es cierto? Desde cuando usted sabe que en el Perú nunca ha habido nobleza este, de ese tipo, no ha habido acá ha habido marqueses y duques, pero eso se acabó en 1821. Pero este, este, este sujeto, ¿no es cierto, Como es un psicópata, o sea, es un tipo que tiene problemas de personalidad serios. Y yo alerto a todos mis, mis hermanos este, de la Plaza San Martín, no escuchen a este, a, este, a, este, a este miserable que es un vendedor de cebo de culebra, que fue el que participó en la marcha de y a, alentó a su submarcha de noviembre, donde murieron estos dos muchachos, Inti y el otro muchacho, dos estudiantes de la universidad, uno de ellos de mi universidad, ¿no es cierto? A mí, yo tengo precisión, información exacta de cómo fue ultimado este, este estudiante, de San Marcos. Y el otro de Villarreal. Lo usado por este cobarde que luego se corrió. Al igual que otro cobarde que asusó a esta gente, fue como carta de cañón, ¿no? Y luego se escondieron, se corrió. Pero es un, un sujeto peligroso, una salaria de un pesetero, digamos, que es un vagabundo ocioso, que no, que no trabaja, eh, pero que está sorprendiendo a mucha gente, señores con el cuento de, de, de, de la marcha, que él que, creía que, que hacer una, una, una, una revolución y darse vuelt vuelta por la Plaza San Martín, ahí con un megafón... Si no, está fuera de la realidad, ¿no? Esa es, la, es la, la, la característica propia del psicópata. ¿no? Es un manipulador por excelencia, es un tipo este, dominante, déspota es un tipo este, que si ustedes le dan poder, ese tipo va a implantar acá en el país, pues, este, el país va, el Perú va a ser, pues, una, una barbarie, ¿no? Porque eso es lo que aspira, ¿no? Es un comunista resentido, digamos, que está, está tratando de buscar un, formar un partido político. Ya con el cuento del naturismo y, y toda la parafernalia que ustedes lo ven en la Plaza San Martín. Pero vayamos a las cosas serias. El, el, el, esta semana el, el, el presidente tiene claridad en lo que en, en lo que va a hacer, señores. Porque el presidente, hay una troika ahí de asesores y caviares que lo tienen controlado, ¿no es cierto? Desde mucho antes del 28 de julio. Ustedes pueden haberse dado cuenta, no, yo estoy dando datos, ¿no? Cuando se produjo la juramentación del primer gabinete del 28 de julio, ¿no? ahí lo pusieron, lo midieron bien a Castillo. Y acuérdense ustedes que quiénes, fue, que quiénes fueron los ministros que ese día no juramentaron y se hicieron, y se hicieron de, de rogar, ¿no? Porque ellos no se, ellos no se querían, este, ellos querían poner condiciones a a Castillo, y, y, y se la pusieron, porque ellos no juraron ese día, hicieron todo un despliegue, digamos, de, de manipulación, y recién al día siguiente, a ruego, a ruego de Castillo, es que se incorporan al gabinete. Y se han manipulado, ¿no es cierto?, a Castillo, para que Castillo, un mitin públicamente, pida, ¿no es cierto?, que el ultraderechista y neoliberal Julio Velarde, militante del Partido Popular Cristiano, o sea, del Partido de Lourdes de Flores, que, que acaba de, acaba de revelarse, ¿no? de que un, un codinome es el que pertenece a ella, no donde aparece barata, digamos, este, corroborando una información que se sabía, no de que este que este, se había financiado, al igual que financió a la señora este, Villarán, Susana Villarán, a la que había esta a la candidatura de la señora de este, Flores. ¿no? Ahí hay un, segundo, un pseudónimo, un codinome que dice Boca Chueca, ¿no? entonces haciendo alusión a la. Esta señora, bueno, eso tendrá que descubrirse, ¿no es cierto?, y, y, y ratificarse, digamos, para que el Perú nunca más se tenga estos problemas. Ahora, esto, esto, esto, esto de las marchas, esto del de, de, de cierre del Congreso, señores, ya han arreglado, están haciendo todo el simulacro para aparentar, ¿no? De que hay ciertas contradicciones que evidentemente hay diferencias, claro que hay diferencias, uno no puede negar eso. Porque hay un bloque, un bloque en, un bloque en la oposición de derecha, el bloque, el, el bloque más ultraderechista que está conformado por fuerza popular, que, que factura Keiko Fujimori, por Renovación Nacional que, que factura Porqui, y por Avanza País, ¿no? Que no, es, no sé si es decir que facturar, porque es un partido que se lo quieren robar, digamos, al, al fundador, que fue Pedro Sena, pero Pedro Sena ha, ha, ha fallecido. Y Hernando de Soto si quiere empoderar de ese partido para poder este, presentar nuevamente la candidatura. Entonces, ese trío, ese, ese, trio, ese trio, digamos, es el que está, está apurando la vacancia. ¿no? Por una sencilla razón. Este, eh, en fuerza popular quieren evitar que la señora Keiko vaya al proceso y sea condenada por el Poder Judicial. La única forma de salvarse de una condena de 20 años, es que se declare la vacancia, o sea, se lleve a, a nuevas elecciones, que eventualmente, ¿no es cierto?, eventualmente, ella cree que podría ganar la presidencia una vez que ahora que está quemado, liquidado, Pedro Castillo, Perú Libre, Cerrón, se abren las puertas las paredes. Y eso está secundado por la gente de Porque que son gente del mismo fujimorismo, sino que partido en dos, y la gente de, de Avanza que también son del mismo bloque. Pero es un, es, es, es un bloque minoritario dentro de la derecha, ¿no? que ellos quieren la vacancia, pero no la van a poder este, hacer, porque el resto, ¿no es cierto?, ya negoció Acción Popular, a PP de Acuña y Perú Podemos del, del, de propiedad de José Luna, ellos ya han negociado. Entonces, con el cuento de la lugar de, de la unidad nacional, por, para acabar con el ruido político, el día de lunes le van a dar la, le van a dar la, la confianza a la señora Vázquez. Y más que por eso, ya. ¿eh? Más que por esas, esas consignas etéreas. En fin de cuentas, lo que ellos están cuidando es de su bolsillo. O sea, que no le corten los 28 mil soles mensuales que van a recibir durante cinco años. Porque aquí ya se han repartido los ministerios se han repartido las empresas públicas, el BSR, todo está repartido. Y el Congreso está en la congresista por cinco años, ¿no? Y los peruanos, ¿ya? Eh, los peruanos están esperando, ¿no es cierto? Que por ahí se haga un milagro. ¿no? este Johnny Pérez me dice que soy ave de mala huerta. Pero, como les digo, este, esos idiotas no piensan, no razonan, ¿no? Porque mi análisis. No es un análisis de emociones, no es un análisis de sentimientos. El análisis político, señores, se basa en datos, en observaciones, en hechos. Y acuérdense lo que les digo, el día lunes. Y la prognosis que le estoy haciendo, de que ya el problema, a mí, Castillo, Cerrón, no me pueden detener este documento porque este es un documento público. Yo les pido a los amigos de la obra popular que hagan un análisis de este documento. Porque este es un documento oficial, este es una política de Estado. Esto no es un Twitter, señor. Esto no es un mensaje en Facebook. Esto no es una declaración a un periodista en una conferencia de prensa, porque ahí pueden decir 20.000 mentiras. Como el Twitter que ha mandado el presidente Castillo, ¿no? Que se va a cumplir con la lo mentira, lo que están haciendo es un negocio ahí ¿eh? para vender la instalación de líneas. Este es un documento de Estado. Entonces acá, en este documento, debe estar la nacionalización, acá debe estar la Asamblea Constituyente, la nueva constitución. Y esto está aprobado publicado, y por lo tanto, no se pueden salir de este documento. Porque estarían cometiendo una gran infracción, y serían pasibles de una censura inmediata y, y la vacancia inmediata. O sea, Castillo con este documento se ha puesto la soga al cuello. Porque si se sale de este libreto oficial, publicado en el peruano, automáticamente en menos de una hora el Congreso lo podía vacar Ya. Entonces, las cosas están claras. O sea, nadie tiene... ¿Por qué llamarse este, al engaño? Ahora, de, de, dentro, dentro, de esta, dentro de esta red de hechos, el, el gobierno este, ha tratado de, de distraer a la opinión pública, ¿no? mandando varios psicosociales. Ahora, evidentemente, ¿no? este, la, la invitación que, que se hizo a, a Ricardo en, para mí, ¿no? Forma parte de una estrategia, ¿no es cierto? De la troika que está de, detrás de, del señor Castillo para ganar tiempo para distraer la opinión pública. La pregunta es, es, es bien clara. Este, Delmon se entrevistó dos veces en junio, me parece. Sí, en junio fue. Yo, yo he estado presente y yo soy testigo de ese hecho. Se habló muchas cosas. No, desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ninguna de las cosas, el proyecto que se ofreció, que se le explicó en esa oportunidad, implementó. Y acá hay una situación desde el punto de vista de la psicología, ¿no es cierto? Que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque en un momento se me invitó a que Castillo salga con, con Ricardo hacer una conferencia de prensa ante los periodistas, Fernando Junio para explicar la situación el contexto en que, que se daba la presencia de, de Ricardo Castillo se negó no, no habían razones ocultas ahí de la que yo me di cuenta con toda claridad de una falta de transparencia absoluta, si tú estás conversando sobre políticas de Estado ¿No? Lo mínimo es que tú, como presidente, que invitas a otra persona, te acerques y des declaraciones conjuntas. Lo Castillo no se quiso comprometer en esa oportunidad. En la, en la dos veces. Recién. Ahora que necesita, ¿no es cierto? Que él explique este documento al país. Y a una semana de que se toque la cuestión de confianza, una situación de, de paros y huelgas, ¿no? De los cocaleros, en, en Puno, en el problema, este, vinieras. Hace una invitación. Yo, yo, yo lo dije varias veces, ¿no? Este castillo era un caso tardío Alguna gente, alguna gente ingenuamente me decía, no, colabora, anda. Señores, este, este asunto de, de, del mensaje presidencial para mí estaba clarísimo. Y, y, y con la publicación de este documento este, se ratifica ¿no? se lo la traición. Eso es definitivo, mucho más que 20.000 palabras. Mucho más que. Eh, Miren, el hecho de que haya firmado la diga, maestras, señores, el 99% de los políticos son una sarta de mentirosos. Ni tómanos. 99. No le crean. Si ustedes le creen, son unos masoquistas, pues, ¿no porque les gusta a ustedes este, sufrir, les gusta a ustedes este, ser engañados. Eso, eso en, en la psicología política está claramente explicado. Inclusive este, el mismo este, Castillo bien en ese secuestro que, en el que se encuentra por parte de, de esa troika que gobierna el país, con, otra, con otro grupo de asesores, ¿no es cierto?, este, afro que lo van a estar asesorando este, mucho antes del de 8 de julio. Entonces, ¿ustedes creen que va a cumplir? Solamente les doy un dato, un, un, solamente un dato. El problema número uno del Perú, y que se le dijo a Castillo, el problema número uno, no es el problema de la salud, señor. ese problema está resuelto ya. El problema número uno es el, la gran corrupción sistémica, ¿no es cierto? Que se han institucionalizado en el Perú. 25 mil millones de soles. En el Perú todo está putrefacto, está podrido el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Policía Nacional, el Parlamento, los ministerios. No hay las Fuerzas Armadas, la Policía, no hay no hay institución que no se salve de la corrupción. Entonces lo que tiene que hacer un estadista acá es tomar una decisión así frontal. Y esto no es comunismo, acá, acá, acá no van a venir engatusados. Por acá no, no estamos discutiendo este cuestiones políticas partidarias. El corrupto sea de derecha, de izquierda, comunista, prista, pepecista, populista, fujimorista, de Perú Libre, si es un corrupto tiene que ir a la cárcel, señores. No hay medias tintas en este punto. Con, con, con ese solo eje estratégico, Castillo, el 28 de Julio, pudo haber justificado su mandato. Como lo hace cualquier presidente, Honesto que quiera salvar a su país de la inmoralidad y de la putrefacción y la descomposición en que se encuentra. 25 mil millones de soles de nuestros impuestos que se roban con el aval de la Contraloría General de la República de la Fiscalía. Nuestros impuestos. El dinero que no usas en beneficio de tu familia, que se lo entregas al Estado como impuesto. Entonces, pues, este. ¿A qué temor tenía este, este, este castillo de, de decirle a los peruanos, pues, el 28 de julio, ¿no? En su primer objetivo era la guerra así, frontal, la muerte contra los corruptos. Y para eso designaba, ¿no es cierto?, una suerte de SAR anticorrupción. Pónganle el nombre que ustedes quieran. El nombre que ustedes quieran. SAR, jefe, lo que quieran. Pero eso se necesita porque... No funciona la lucha anticorrupción, así como no funciona la lucha antidrogas en nuestro país. Porque en es un gran negociado. 30 años, ¿no es cierto? De lucha contra el terrorismo. Es un, se ha convertido en 40 años en un negocio. Porque esto viene desde 1980. 41 años. ¿Qué se ha hecho? 41 años, señores. Todo el este gobierno se ha fracasado. Y la corrupción está en, está en crecimiento, ¿no? Es la, ese es el, el, el eje fundamental, ¿no es cierto? Antes de hablar de nacionalización, de reforma, segunda reforma, eso son, son, son tonterías, señores. O sea, lo, lo que la gente pensante, la gente analítica, se da cuenta que han usa, estado usando directores. Ahora, ¿por qué no lo hace este, este, Castillo? Acuérdense ustedes del video donde Castillo aparece con los senderistas en la marcha ministerial frente al Congreso de la República, donde los senderistas le dicen a él, tírate, tírate, o sea, para simular que había sido herido, ¿no? para ser, había sido golpeado o, la, o había alcanzado una bala, y Castillo se tira. No, ese es, ese, eso, eso para mí grafica, ¿no es cierto? Gra, eso para mí grafica, claro, es un dato objetivo, un hecho objetivo en psicología, el tipo de personalidad, digamos, que, que tiene el profesor. Porque un tipo honesto no hace eso, un tipo honesto no engaña, no miente frente a una cámara. Y tampoco se deja manipular, ¿no es cierto? Por otra gente para, para conseguir un objetivo subalterno. Y si no hay transparencia de esa época, todavía en 2017, menos ahora. Señores, ustedes me dirán, que ¿estoy exagerando? No, el, el tiempo, el tiempo me, me, me dará la razón. Hay mucha gente que se sigue tapando los ojos. Hay otro fanático, ¿no? Este comunista de Perú Libre, eh, es el Partido Comunista de Perú Libre, ¿no es cierto? Eh, no quieren entender, no, no quieren darse cuenta, ¿no? De, de, de que es un partido, comunista, un partido comunista, porque es un partido marxista-leninista, se lo he dicho, todo partido marxista-leninista es un partido comunista. Es una red internacional. Así como los PPC, los des... no, el PPC tienen una red internacional social cristiana. O sé sea, que eso no es ninguna novedad, ¿no? Ahora, quieran negar su partido de nacimiento, esta es su idea ¿Qué hacemos? Fíjense. Ustedes es un plan, un plan orquestado donde están haciendo de idiotas a los crímenes peruanos. Tiene que tomarse decisiones por parte de la población. Ustedes ¿Sí? han sido engañados. Este, acuérdense, por Fujimori con el bacalao. ¿Acuérdense? Cuando en junio del año 90 este, Hernando eh, de Soto copó como lo quería hacer ahora con Castillo, ¿no? O sea, se infiltró, copar significa infiltrarse, ¿no es cierto? Dentro de la red política, ¿no es cierto? De un presidente, de un gobernante. Es, a eso se dedica este señor que no es economista, no es otro mentiroso, que, que, que hasta ahora no muestra su certificado de estudios, y se hace pasar, digamos, como un gran economista. No es economista, lo he dicho varias veces, lo repito, y yo me retracto públicamente en si él me enseña su título de economista. No lo tiene porque solamente ha estudiado un año de letras en la Universidad Católica. Entonces, el poder caviar se ha fortalecido. Estamos en la misma versión del gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti. Vizcarra, sin partido político, no tenía partido político. Pagó los 300 millones a, a la prensa, y por eso que pudo mantenerse durante un tiempo. Sagasti, sin mayor apoyo político eran, me parece, tres o cuatro congresistas pagó la publicidad a la, a la, a la, a la gran prensa mafiosa y duró hasta el 28 de julio el problema que tienen estos momentos y lo voy a detallar en la pizarra ahora señores es este, ¿qué cosa es lo que, se, qué cosa es lo que están peleando? ¿Por qué, ¿por qué hay tanto alboroto? porque se jalan los pelos? No? entre lo, el parlamento de oposición se por otro lado a, a Cerrón ¿no? lo, han, lo han sacado pues, de, esta, de, de la mesa, ¿no es cierto? Este, de la fiesta, ¿no? Por eso que está molesto, pues con lógica, ¿no? <risa> como, como uno de los este, partícipes e impulsores de la del de triunfo electoral, lo han sacado de la mesa. ¿Por qué? Porque los caballeros son así, los, los caballeros como troquistas, como entristas, ellos no permiten, no comparten el poder, quieren todo el poder. Esa es su forma de pensar. Ellos no no, no gobiernan con los cholos, con los serranos no quieren, y si a Castillo lo, lo, lo, lo, lo toleran estapándose la nariz porque ellos lo que quieren es los ministerios, quieren las asesorías quieren manejar el, el país a través de las encuestadoras a través de los medios de prensa aquellos que ellos, este, en los cuales ellos están, digamos trabajando, no desde ahora ¿no? Son, son otros asalariados entonces, este, no nos engañemos pero ahí en esa troika, ¿no es cierto?, los caviaras están en una cuna, ¿no es cierto?, en una cuna con quienes, porque luego ya lo sacaron a Cerrón de la de, libre de, de, de, de, de la mesa, de, del festín. Ahora este, hay, hay tres grupos, ¿no es cierto?, está el grupo Chotano, que es el, uno de los grupos más peligrosos porque es el que le, le, le direcciona la cabeza también a Castillo. Este chantajearon Está este, el, el, el grupo de Mogadez, Sendero. Están los caviares. O sea, es, es una... Es una troika, ¿no es cierto?, era cuatringa, ahora es una troika. Ahora, ¿es, es, es posible, es probable que, que, que ellos puedan convivir un tiempo más? Es posible. Porque Castillo, con este documento, ya renunció a la transformación y lo que falta ahora es arreglarse pues, con, con la posición de derecho. ¿no? Ya, tienen el, ya, tienen este, ya tienen el puente con ATP, con Acuña, con la Acción Popular, con un sector de Acción Popular. Han arreglado con Perú Podemos y se quedarán aislados. Pues, ¿no? Fuerza Popular, Keiko, Porky, y, y avanza país. Y solamente le faltará cerrar el negocio. para Esto, esto ya queda cerrado de una manera definitiva. Es un caso cerrado. si que le pagan los 300 millones. ¿Qué quieren los grandes medios de comunicación? El cártel de la prensa. Entonces, esa es la verdad, señores. Mire, yo no soy candidato a nada. Yo no quiero ningún ministerio. A, a algunos idiotas creen que yo no voy a candidatar ni al Tribunal Constitucional a nada. Yo tengo demasiado trabajo, señores demasiado trabajo, ya les he explicado en, en varias universidades, tengo que pagar planilla, tengo que, estoy escribiendo dos libros, y esa es la información que les estoy trayendo, acá, acá, acá tengo este, el, el próximo libro que voy a publicar, ¿no? Crecimiento este, económico y Distribución de la Riqueza en el 1990-2020. lo estoy corrigiendo porque estoy trabajando con series estadísticas. ¿No? Hay mucho manejo estadístico. Uno tiene que hacer las correcciones del caso para poder publicarlo. Y eso me quita demasiado tiempo. Entonces, estamos en la onda Sagasti, en la onda Vizcarra. Ahora, les voy a explicar a ustedes desde este, el punto de vista gráfico, ¿no? ¿Qué cosa es lo que, por qué se están peleando? ¿Por qué todavía se pelean? Eh, permítanme, señores, este, pararme. Yo al final este, contestaré algunas preguntas para que tengan ustedes claridad de, de, de este, no sé si decirle drama, o comedia, ¿no? lo que ocurre en nuestro país. Y esto es común a toda América Latina, señor. Eh, eh, este, eh, en estos últimos cinco meses, este, han hecho un negociado de 5 mil millones de soles con el tipo de cambio, con las movidas que hizo Julio Gras en el BCR, y nadie dice nada, no existe comisión investigadora sobre este negociado. Hay un negociado con la deuda externa, 5 mil millones de dólares que el, año, el próximo año el Perú se va a entregar. Entonces, las cosas claras. Disculpe, me permítanme. Yo les expliqué a ustedes en, en una sesión anterior, ¿no? Cómo era el mecanismo de dominio mundial. Y es una, es una cosa que ustedes tienen que tener, tener claridad, tienen que tener comprensión para que sepan por qué las cosas suceden en el Perú, porque todo está interrelacionado. Fíjense, Poder Mundial, Potencias Centrales, Orden Económico Mundial. En 1945, Bretton Woods, ahí se establece el Orden Económico Mundial. Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, que son los entes, ¿no es cierto? Con los cuales el Poder Mundial monitorea y maneja el mundo. En el Perú, los gobiernos nacionales, hay, una, hay un triángulo, que es este triángulo, ¿no? PSR, el Ministerio de y Finanzas y la oficina del primer ministro. Ustedes, eh, con este triángulo, controlan cualquier país acá en, en América Latina. Entonces, eh, eh, ese es el crimen perfecto, ¿no? Pero la Ulrife Trans el español Franke, tomó el control de la asesoría económica desde mayo con Verónica Mendoza, porque es el asesor de Verónica Mendoza. Una vez estuvo asegurado, digamos, este Franke, él, no, él jala a Julio del Gresr, hacen el acuerdo porque esto lo de Juntos por el Perú, no por son unos estafadores porque son cambiares y pueden ser de izquierda, pero son gente de derecha. Y, ¿no?, con estos dos cargos, con estos dos este, eh, este, importantes instituciones, tienen controlado, digamos, la economía del país, de acuerdo al modelo neoliberal de libre mercado, que funciona como los oligopolios. Con esto implementan las 10 recetas neoliberales de todo el mundo, más el consenso de Washington. Entonces, y tienes la constitución neoliberal de 1993. Es esa constitución, ¿no? Producto de un golpe de Estado que les permite a ellos, ¿no es cierto?, dominar la economía a través de los contratos de ley. Lo que interesa ahí son los contratos de ley. El resto es este. por qué? Porque son millones y millones de dólares que están asegurados con estos contratos de ley que no lo puede tocar nadie. Ahí no cabe nacionalización, no cabe renegociación, no cabe nada ahí. Y eso es lo que no le dicen a ustedes, ¿no? La constitución del 79 fue dejada de lado, fue pues sustituida la palabra por esta constitución para cometer el más grande robo y saqueo del Perú, como les había dicho inicialmente, estaba, estaba la imagen de, de PetroPerú, que es una de las pocas empresas estatales que nos quedan, que nos da utilidades. Más o menos siete mil millones de soles de ventas al año, señores. Esa empresa tiene que ser reorganizada, potenciada, hay que cambiar a toda la plana gerenciada del directorio, con gente experta. Y esa empresa nos puede dar utilidades para todos los peruanos. Porque esa es la razón de hacerlo de empresas públicas, ¿no? Y, y también impedimos, ¿no es cierto?, que los monopolios privados puedan manejar el precio de la gasolina y todos los combustibles a su regalada gana. Entonces, esa, como esa empresa deberíamos tener unas 10 o 15 empresas. Esta parte también interesa que, se, que, que lo manejen los privados. Por eso es que fue un acto de traición de Fujimori haber saqueado el Perú a través de las privatizaciones. ¿Ya? Por eso que tenemos que preservar esas empresas. Ellos quieren comer esa, esa empresa este, que es nuestra, de todos los peruanos, pero que está mal manejada. Esa es una verdad. Que está, eh, eh, tiene un problema de gerencia. Eh, les repito a ustedes, el problema de las empresas no es la propiedad. El problema de las empresas es su gerenciamiento. Como el caso de Chile, donde Chile, Codergo es una empresa estatal, está bien manejada, le da utilidades a Chile, le da el sueldo a los chilenos, a la burguesa chilena. Por eso que Pinochet jamás se.. se, se, se este, Pensó estabilizarlo. Este, este triángulo, triángulo, con eso se domina el castillo, está pintado ahí, señores. Porque a través de la, de la, de la, de la PSM eh, se, se proyectan todas las resoluciones, todos los cargos públicos, todos los nombramientos. Tiene que tener la, la firma de, de esta primera ministra. ¿no? Y algunos dicen que el Beto Gabi vino por el Beto Caviar, por, este, o sea, el veto, veto Come Chica, ¿no es cierto? No veto come grande, de, de, veto Beto de Betano, o sea, el. el, el la oposición vino, bueno, porque los nombramientos de asesores tienen que pasar por, por la PSM. Y esto de acá, yo se los he explicado con toda claridad, ¿no? Y le dije a ustedes, ¿no es cierto? Que esto es lo que identifica... porque yo hablo de gobierno neoliberal? Es una, es una categoría político-económica, señores. No es un adjetivo más. ¿Por qué? Porque eso está estru estructurado... ¿no es cierto? De una manera tal que se pueda dominar a los países, ¿no? Diez principios. Libre de mercado con oligopolios, Privatización de todas las empresas públicas. Desregulación. O sea, libre ingreso y salida de capitales, acá sin control de nadie, para eso necesitan el Banco Central de Reserva. Reducción de impuestos. Estado mínimo. El Estado no puede hacer actividad económica. El Estado está condenado, digamos, a estar en un rincón de. de de la esfera económica, no puede hacer ninguna actividad económica. Y si quisiera hacerlo, tiene que tener permiso, autorización mediante ley expresa, o sea, este, del Congreso de la República. O sea, el Estado está encadenado. No puede hacer ninguna actividad porque todo lo tienen que hacer los privados. Y eso es pues, ultraliberalismo. Financialización económica. O sea, las la sociedades y las economías latinoamericanas no están... desarrollando actividades productivas, sino están fundamentalmente dedicadas a qué? A manejarse a través de préstamos, ¿no? Endeudarse, exportar capitales que luego regresan como, como préstamos a través del Fondo Monetario o de la Banca Internacional. Así nos van a tener esclavizados por los siglos de los siglos. O sea, por eso es que cuando hablan de industria, peruana, están hablando tonterías, y es que no se rompen, ¿no es cierto?, con este eje. El dominio mundial, de la financiarización, no se puede industrializar el Perú. Industrializar el Perú son palabras mayores. Y es, es el objetivo principal que, que tiene que tener un gobierno patriótico, nacional, que quiera no solamente crecimiento económico, sino que quiera desarrollar al Perú. Eliminación de la salud pública, toda la salud pública tiene que ser privatizada, y estamos viendo los efectos, digamos, con, la, con el COVID, ¿no? la globalización, o sea, la deslocalización de la producción. Ya no interesan acá los países, los estados nacionales, se puede producir hasta en una isla, en un desierto. Por tal de que se gane dinero. ¿No? Yo les expliqué a ustedes, ¿no? ¿Por qué las empresas se han ido de, de Estados Unidos y se han ido a China? Porque yo, cualquier empresario en, en Estados Unidos tiene que pagar 18 dólares la hora a un trabajador. Para hacer, por ejemplo, este, polos Adidas zapatillas, lo que ustedes quieran. Computadoras. Si yo lo llevo a China o a cualquier otro país del, medio, del, del, del, del sudeste asiático, voy a pagar 50 centavos de dólar o un dólar a la hora. Y gano por trasladar mi fábrica 16, 15 dólares, señor. Por eso que las industrias actualmente están deslocalizadas. Pérdida de soberanía. O sea, y de neoliberalismo. Entonces, eso es, lo que está, eso es lo que está aplicándose en el Perú desde el año 90. Lo ha aplicado Fujimori, lo aplicó Pañagua, lo aplicó Toledo, lo aplicó Ala García segundo, lo aplicó Humala, lo aplicó Kuchiski, lo aplicó Pizcarra, lo aplicó Sagasti y lo aplica Castillo. ¿Cuál es la diferencia? Yo les pido a ustedes, por favor, si estoy equivocado, díganme, ¿cuál es la diferencia? Es la misma política económica. No ha cambiado nada, esto no ha sido objeto de ninguna variación, y más, en ese documento que les he leído, este documento, está en la consolidación de esos principios. Por eso digo, gobierno neoliberal. Y populista, ¿no es cierto? Porque a través de los bonos, hay gobiernos neoliberales, ¿no? Gobiernos neoliberales de derecha, ¿no es cierto? Que son ampliadores, los, los clásicos, los tradicionales, y gobiernos neoliberales de izquierda. O populistas, si te dije, el término, adecuado es populista. ¿Por qué? Porque te reparten, digamos, bonos para tratar de calmar y ganar votos entre la población. Fíjense, señores. Y son de comunismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el, el presidente el ultraliberal, el, un banquero, ¿no? el presidente Lazo de Ecuador, acaba de... en Un gobierno ultraliberal, ¿no? que, que ganó al gobierno de los correistas ahí en Ecuador. Acaba de implantar el día de ayer el control de los precios, de los combustibles y de los alimentos. ¿Se puede decir que es un, es un comunista, el señor Lazo, que es un ultraliberal? No, señores. Para que vean ustedes. Ya, entonces... Vamos acá a sacar esta pizarra. O si no tengo otra. poder el mundial del dominio de toda América Latina. El modelo económico neoliberal con el censo Washington, que son las columnas vertebrales del sistema de regulación. El modelo económico neoliberal es un modelo extractivista, primario exportador de servicios y de comercio. No es un modelo de industrialización. ¿Ya? Es un modelo... Que nos hace exportador de capitales a, a través de la sobreganancia, de las sobreutilidades. ¿eh? Por eso se llama modelo extractivista. Ese modelo lo tenemos desde 1885 hasta 1968. Lo que algunos, de una manera romántica, hablaban de república aristocrática. ¿no es cierto? Pero era un modelo oligárquico de dominación porque el Perú era una sociedad semifeudal, semicolonial este es el modelo que no quieren que se cambie. Porque es un modelo depredador, es un modelo que afecta los intereses nacionales, los derechos de 33 millones de peruanos, porque no nos permite desarrollar, solamente hay crecimiento económico, y crecimiento económico no es desarrollo, eso lo sabe cualquier economista. El crecimiento económico solamente es la sumatoria cuantitativa de la producción de un país. Ahorita estamos en el foso, ¿no? Porque Vizcarra nos llevó a menos 31% de crecimiento de la economía el año pasado. Fue un desastre total para el Perú. Perdimos más de 50 mil millones de dólares en riqueza. ¿no? Hasta ahora nadie ha investigado, nadie ha sancionado, nadie ha condenado digamos ese, ese grave digamos atropello de los derechos nacionales. ese modelo. Es un modelo donde los grupos económicos que se favorecen son grupos transnacionales de Estados Unidos, de Reino Unido, de España, de China, de Chile y otros países más, del, del, del ámbito de los Y es lo paraíso fiscal, ¿no es cierto? Entonces, este modelo económico neoliberal es el que ellos quieren preservar por toda la vida, esto de acá. No quieren que se cambie esto. ¿No? Y para eso, ¿no es cierto?, en el Perú, en el Perú tienen la muy bien, e implementan, digamos, todo un aparato, toda una red que comprende partidos políticos, a la prensa mafiosa, al cártel de la prensa mafiosa, con sus encuestadoras, con los opinólogos, con su staff de opinólogos, ¿no? Y eh, las encuestadoras que son, ¿no es cierto?, las tres más importantes, que recibían dinero en Montesinos, Ixos, Datu y CTI. ¿No? Que son las que modulan, le daban la cabeza a la gente, ¿no?, a través de encuestas que son replicadas en los programas políticos, por ejemplo, el día de mañana. Acaban de bajar a Castillo, ¿no?, Está con una desaprobación del 50%. O sea, el pueblo no lo quiere. ¿Cómo se hacen esas encuestas? Soy, yo soy profesor de, de, de investigación. Sé cómo se hace una, una encuesta. Con esas encuestas son totalmente fraudulentas. ¿no? Nadie las supervisa. ¿no? Nadie las controla. Y por eso que ahí tiene responsabilidad la OMP y el jurado nacional de elecciones. Porque en este país, para evitar el fraude en esta materia... La única autoridad que tendría que hacer o mandar a hacer esas encuestas es el jurado nacional de elecciones. Y contrata con las universidades públicas o privadas, puede ser San Marcos, la Católica, la Uni, la Agraria, la del Pacífico, les manda a hacer las encuestas. O sea, yo creo que es un trabajo muy fácil, no es un trabajo fuera del otro mundo. ¿Cómo es posible, señores, que en este país, sociedades no anónimas, un grupo, un grupo minoritario, porque son dos o tres personas, son, son, personas, son este, sociedades unipersonales, que tienen un solo propietario, que, pero que venden información se alquilan al grupo de poder para engañar a la población. Donde eso lo puede hacer una universidad, lo pueden hacer economistas, estadísticos, sociólogos, antropólogos, ingenieros. Y eso es lo que no quieren hacer. Porque eso fácilmente lo puede hacer el jurado, a través de una resolución. Y las únicas encuestas que se deberían discutir en el Perú son esas encuestas científicas, no siempre elaboradas por estas universidades. Entonces, partidos políticos, tienen ahí la plantilla. de partidos políticos, el que se han dicho, por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda, o de la izquierda, ¿no es cierto? Por el lado de la derecha, Frente Popular, Renovación Popular, y avanza, Perú, que ¿eh? son los grupos grupo más recalcitrantes ultrafascistas. Y debajo de ellos están los partidos de la negociación, los mercaderes, ¿no es cierto? APP, de Acuña, Perú Podemos, El Galvez, somos Perú y Partido Popular. Y en la seguro izquierda, el, el Partido Comunista Perú Libre, el Partido Comunista Movades, junto con el Perú, el Nuevo Perú. Frente Y al centro cubileteando entre los dos lados, acción popular. ¿No? ¿Para qué? Para capturar el gobierno de poder y los ministerios. Que están señalados aquí, en este triángulo que pasaba el Ministerio de Economía, el PCR y la PSD. Ahora, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es este es un gobierno de la superconvivencia, porque ya se han puesto de acuerdo, lógicamente con sus contradicciones, ¿no es cierto?, por, por tener más cuotas de poder. El gobierno neoliberal, caviar populista. ¿Qué cosa es, cuál es la razón de ser, digamos, de la, de la, de la pelea, de la lucha? Son negocios. Préstamos por cinco mil millones de dólares que tiene que implementar Frank y con Velarde en este 2022, según la ley del presupuesto. Deuda externa, 65 mil millones de dólares. Ese es el negocio, pues, ¿no? el, el resto de los dinámicos del centro, que tienen que ser condenados y circular. Eso Es un PCT, o, el, Todo lo, lo debe de ser un pcto. Este es el negocio, la deuda externa, 65 mil millones de dólares. Cuando Kuchinsky tomó el poder como representante directo de estos intereses transnacionales, no, acuérdense, cuando pues, este ministro lo primero que hizo fue hacer el gran negociado de la deuda externa, o sea, la, lo que se llama la, el reperfilamiento, la renegociación. A eso le dije, el reperfilamiento, o sea, volverte a, volver a, a patear la deuda, digamos, acá 50 años o, o 100 años, y cobro con mis comisiones no? por, ese, por ese negocio, ¿no? 65 mil millones de dólares. Negocio, evaluación, ¿no? Tensor, en estos últimos 5 meses. Una ganancia, ¿no es cierto?, de los grandes banqueros. De todos los especuladores de 5 mil millones de soles. 5 mil millones de soles en estos cinco meses, este, perdón. Fíjense, este es por eso se penían. Se penían por manejar un presupuesto de 197 mil millones de soles. Porque es la gran torta, ¿no es cierto?, que, que maneja el Estado, que son nuestros impuestos. ¿No? Y ahí, pues, está toda la plata que, que, que se roban los ministros, los gobernadores regionales, los alcaldes, porque ahora para estas elecciones regionales y municipales se están formando bandas delincuenciales para tomar las municipalidades y los gobiernos regionales. 20 ministerios, sueldos, la publicidad para la prensa mafiosa. Esta es, este es una de las razones, ¿no es cierto?, por las cuales todavía no le dan la bendición a, a Castillo a la prensa mafiosa. Tiene que pagar los 300 millones de soles. Cuando pague, está bendecido, digamos, este Castillo, y todo será felicidad. ¿Por qué? Porque esa prensa está quebrada. Están despidiendo a este a los periodistas, a los trabajadores de la televisión, de la radio, los diarios, porque no pueden pagar la planilla, señores. Porque desde hace 40 años el que paga la planilla de esos medios, somos nosotros. A través de los contratos de publicidad que se celebra cada año. Bueno, felizmente que hasta, hasta, hasta este momento, hasta el día de hoy, Castillo no ha no entregado esa plata. Cuando entregue ustedes se dan dar cuenta, cuando comiencen a subir las encuestas de Castillo, su encuesta de aprobación, cuando empiecen a subir, cuando empiecen a darle entrevistas, digamos, este, eh, bastante suaves, ¿no es cierto?, bastante condescendientes, ustedes ya Castillo pagó. O sea, no hay crítica, la unidad nacional, todos por el Perú, etc., etc., esto es, en todo de la, la fuente del conflicto. El pago de este cupo. Ya por eso que hay críticas en los diarios, hay críticas en la televisión, en los programas políticos. No cuestiona a un ministro... Miren, si, si hubiesen pagado los 300 millones, el Bellido, todo pasaba. El ministro de Sendero que está en el Ministerio de Savellido, todo el mundo pasaba. Pero como no han pagado todavía, le buscan a todos este, los ministros, algo para qué? Para denunciar y hacer todo un escándalo, ¿no? ¿Ya? Y el negocio los pagares, ¿no? Asesorías, consultorías, embajadas, más o menos unos mil millones de, de soles. Si en las embajadas, este, un embajador está ganando cerca de 90.000 este, soles mensuales. 90.000 soles mensuales, 90 que es un. que no gana el año. Entonces, señores. El, el, el, el Perú. Antes de regresar acá, este, veamos esto acá que es interesante. Es viable el gobierno de. El gobierno de ¿El Castillo? Esto de acá, es interesante. Fíjense. ¿Es que habla el de Castillo? ¿Llegará al 2026? ¿No? Para mí. ¿De acuerdo a lo que te digo? Mi prognosis. Castillo ya capituló. Su objetivo solo es llegar hasta el 2026. ¿No? Ya él ha firmado la hoja de ruta que está publicada en el diario peruano. Es un gobierno neoliberal más. existe, digamos, mayor diferencia con nuestros gobiernos. ¿No? Y por eso el gabinete caviar de Mirta Vázquez va a tener el voto de confianza, ¿no? Eso está descontado. O sea, ustedes ya, olvídense, no, no, no crean que va a haber algo distinto, ¿no? A lo que, a lo que se, se ha visto en los últimos años. Entonces, ¿el cuento cuál es? El cuento de la gobernabilidad, lo vamos a hacer por la unidad nacional, para evitar el ruido político, etc. Eso, eso son pretextos, señores. Eso es accesorio. ¿No? Y sobre todo, ¿no? la mayoría del Congreso, la mayoría de supuestamente derecha, oposición, democrática, ¿no? este, está viendo sus intereses personales. No quieren perder los, los cheques pues, de 29 mil millones de soles, ¿no? que a muchos de ellos le ha cambiado la vida, no a Bermejo, a leído. No, no van a renunciar, señores. O sea, todo lo que hacen es una laraca de, este, frente a los medios de prensa, se hacen de opositores que van a marchar, que van a pelear y luego están abrazados. ¿Qué es lo que está haciendo la prensa mafiosa para que le pague los 300 millones? Está haciendo la estrategia de apretar. ¿No? Apretar, apretar, apretar. Perdonen el lenguaje, ese es el lenguaje policial, ¿Apretar qué cosa significa? Extorsionar. Aquí, castigo, para que suelte el dinero. Una vez que pague, problema solucionado, todos felices y contentos y los 33 millones de urbanos privados. Con la del sol, con la alza de precios, de la gasolina, los combustibles. Entonces, todos cobran en, en, este, en, este, en, en este gran teatro, que llamo en esta gran comedia que hay en el Perú, todo el mundo cobra, no todo el mundo se hace rico. El único que sufre es el poblador. Ustedes, amigos, que tienen un sueldo mínimo, ¿no? Tú, joven, que no tienes trabajo, ¿no? cada año salen 300.000 jóvenes de secundaria, que no ven futuro. ¿Dónde está la promesa de los ingresos libres a la universidad a propósito, Castillo? ¿Dónde? Si no les aumentamos solo solas a las universidades públicas, a mi universidad no les aumentan un solo sol. No una gran mentira, es una gran farsa ingreso libre a las universidades. Pero sí, te has comprometido a pagarle, así en forma de religiosa, mil millones de soles por la deuda externa. No, a través de Frank y de la, Para ellos hay plata, para las universidades, para los maestros, para los policías, para los trabajadores estatales, para eso hay plata. Entonces, problemático, que, o, o que la, la confianza, no pasa nada que en el Perú, no habrá cambios. Y finalmente, ¿no? Soluciones. Hay salidas. Hay salidas. Es que le voy, le voy a demostrar con datos, con hechos que el Perú tiene viabilidad, pero no con estos neoliberales, no con estos ladrones, no con estos corruptos. Porque necesitamos un gobierno, ¿no es cierto?, patriótico, un gobierno soberano. Necesitamos un gobierno inteligente, ¿no es cierto?, eficiente, de gente honesta de gente nueva, de gente preparada, no improvisados, no aventureros, de gente que, que a, a las que, que se ha invisibilizado, que se les niega, digamos, este, su derecho a participar en la vida pública, a acceder a cargos públicos. Un gobierno donde se aplique, ¿no es cierto?, esta fórmula, esta ecuación. El mejor gobierno, igualdad, libertad, solidaridad, bienestar para todos. Y esto, ¿de dónde mana? Del poder ciudadano. Son los ciudadanos los que tienen el poder en este país. Los gobiernos son temporales, los gobiernos son pasajeros. Los gobiernos pueden ser liquidados, pero jamás pueden liquidar pues, a la ciudadanía, jamás pueden liquidar a un pueblo, a una nación. Lo que tienen que hacer ustedes es educarse políticamente, no seguir a estos estafadores, ¿no? Y tener claridad, ¿no es cierto?, para poder saber. ¿A quién le entregan ustedes su apoyo en la próxima oportunidad? Mientras prosigan en este gobierno, o de repente por ahí, ¿no? Podría suceder, ¿no? Que a un extremo ya de... eso no se puede descartar, ¿no? Que toda la posición de ultraderecha fascista en el Congreso se une a Acción Popular, que es el que define, ¿no? Y a Perú podemos, y le dan, declaran la vacancia de Castillo. Pero yo veo un poco remotos. Porque acción popular es el factor decisorio en este caso. Mientras la acción popular no dé visto, bueno, eso es casi imposible que se produzca la vacancia. La demanda que ha presentado el, el señor Torres va a ser declarada infundada. O sea, que el Congreso se ha empoderado. ¿no? Eh, esa ley va a seguir vigente. Vamos a seguir con la constitución neoliberal. Van a seguir los negocios en el Perú. Y solamente lo que, lo, que, lo que se va a hacer es algunas cosas secundarias que están vendiendo. ¿Tiene viabilidad, Perú? Sí, le voy a mostrar. Estados Unidos, su PBI es más o menos 28 trillones de, de dólares. 28 mil millones de millones de dólares. Tiene una población de más o menos 310 millones de habitantes. China tiene una, un PBI de 24 trillones. Una población de 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones de habitantes. China era un país más pobre que, que el Perú, al igual que Singapur, todos los Tigres del de sureste asiático. Taiwán y todo lo que ustedes, Corea del Sur, y todo lo que ustedes conocen. Nosotros hemos tenido este. Hemos tenido. de chinos? Porque era tanta lacronia de China que cuando fue colonizada por los ingleses, los chinos este, fueron importados al Perú para poder. Supir, ¿no es cierto?, la mano de obra de los, de los, de los negros que fueron liberados por Ramón Castillo. Entonces, no había mano de obra en el campo y trajeron a los chinos, a los chinos. También a los japoneses. China es, está en, en paso de ser la primera potencia mundial, señores, ¿sí? Porque era un país más atrasado que nosotros. Perú, 0.2 trillones. O sea, estamos hablando de, do, de 200 mil millones de dólares de, de producto interno, 33 millones de habitantes. Es decir, nosotros nosotros seríamos pues, una provincia, ¿no es cierto? Una provincia china, ¿no? O un estado nacional en Estados Unidos, es el estado más o el estado menos desarrollado de Estados Unidos, que puede ser Oregon o Dakota ¿no es cierto? No California, porque, ni Texas, porque son, esos son estados este poderosos. O Arizona, quizás. Fíjense. China ha logrado el desarrollo económico. Estados Unidos también lo logró. El Perú, ¿por qué no lo logra? Porque hay factores, ¿no es cierto?, de la estructura económica y política mundial, como les expliqué en una sesión anterior, en los cuales los países centrales que están acá, el g 7 el G8, el, el G20, que representan los intereses de las 90 grandes corporaciones transnacionales en el mundo, ¿no? no, son el poder mundial lo que señalan la dirección del mundo. Ellos no van a permitir que ningún otro país en América Latina, o en África, o en Asia, Pase a ese club de, lo, de los grandes países centrales. País. Ya eso se cerró. Y los que están tratando de entrar, digamos, Brasil o México, tienen problemas. O Argentina, que está con problemas económicos. Chile, idénticamente. Es un poco difícil. Entonces, nosotros queremos cambiar esto. Si China ha logrado, en Perú, porque no lo puede hacer? Ah, eso depende, pues, de quién. Dirige el Estado qué tipo de economía, qué tipo, qué tipo de política económica, simplemente qué modelo de acumulación. El modelo de acumulación que tenemos nosotros es un modelo que nos condena al desarrollo. Y eso está consagrado, digamos, en la Constitución Fujimorista. Entonces, señores, las cosas están claras. No hay salida con este gobierno. Tenemos que pensar. En un proyecto político futuro, ustedes tienen esa responsabilidad. ¿Para qué? Para darle viabilidad a nuestro país. Porque es el futuro de sus hijos, sus nietos y todas sus generaciones, de sus familias. Porque el Perú está secuestrado, ¿no es cierto?, por este mismo grupo de poder que se está alternando en el dominio de nuestro país. Bueno, ahora sí paso a responder unas 10 preguntas y daría por terminar esta intervención. El narcotráfico es un problema este accesorio que puede ser este, contrarrestado. Eso depende, ¿no es cierto?, de la política que el, el Estado tome. Yo, no, yo, yo respeto a los de Laura, Ahí hay este, el presidente de Laura, Leonardo, creo que es un tipo de buena fe, es un líder que casi está en la línea que les estoy yo explicando. Es un, es un buen tipo, un tipo honesto, ¿ya? El historiador, hay un, hay un, hay un caballero que le dicen historiador, que también es un tipo honesto, digamos, pero que debería repensar las cosas. Y él mejor que yo conoce la historia del Perú, ¿no? de las traiciones que han habido en el Perú, ¿no? desde el año 95, 1895, con el contrato Greys, donde el traidor de Andrés Abrino Cáceres entregó la riqueza del Perú a todos los ingleses. Eso, eso, eso del, del tecnocacerismo es una, es una gran farsa, ¿no? es una gran mentira. Ustedes lean la historia de Cáceres, es un traidor que fusiló a nuestros hermanos campesinos ahí en Ayacucho, lo fusiló, y luego convivió con toda la oligarquía hasta el año 21, condecorado por Leía, vivió con toda la guía, vivió con toda la oligarquía en este Perú. O sea, eso no puede ser un pues, ejemplo de, una, de un proyecto político serio, nacional. El Salvador es un país muy pequeño que sería materia de, de comentar las cosas. Eh, eh, lo lo de lo este farsante, que es un psicópata, no es, cierto? es un trastornado... No, este, no, no merece ocuparse, señores. Yo solamente digo que no se dejen caer en la red de este, este estafador, de este miserable, que se hace pasar este, como si fuera un olor, o sea un gran señor ¿no? de la nobleza inglesa cuando se llama Andrés Guamanín, ¿ya? ¿no? Que, que, que, que, que quiere ustedes lanzarlos al precipicio, quiere llevarlos como carta de cañón, como lo, lo hizo, digamos, en noviembre del año 2019, ¿no? defendiendo, digamos, al corrupto de Vizcarro. y ni lo que ha sido, es un caso acabado, jamás va a restaurar la Constitución de 79. También la Constitución no, no procede, ya les he explicado, eso, eh, se van a acordar de mí, eso voy a dar tacho la basura. No lo digo despectivamente, sino que eso es lo que va a hacer la OMP, porque ellos no pueden ir, este, señores, contra, digan, para que, para que vean la lógica. La OMP no puede dar trámite a un este, referéndum directo porque el jefe del hombre se seguiría a la cárcel. Tampoco lo puede autorizar este el jurado nacional de elecciones, porque los seis señores miembros del jurado se irían a la cárcel y serían destituidos. Eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. ¿No? El haberle entregado una hoja para que recojan firmas, eso es, una, es un derecho de petición, es explicado, eso no se le puede negar. Es como ustedes pueden pedir en cualquier ministerio una, presentar una hoja de una solicitud, de hecho de petición. Pueden pedir cualquier cosa, ¿no? Pero de ahí a que les den. el pueblo puede restituir la constitución el pueblo puede restituir ese dinero yo hago una división ¿no? entre el, el este señor Leonardo y el, el, el, señor, este, el historiador, no sé se llama creo que de Conga, son unos tipos honestos ¿no? y no tienen punto de comparación pues, con ese fantoche, ¿no? con ese farsante mentiroso ¿no? ese pseudo noble eh, Loranca o, o Anca Armi Armi, fíjese lo que es, el payaso es de Armi ¿no es cierto? que, que es un este que es un tan este norteamericano, ¿no? porque army significa arma, ¿no es cierto? Este, Anca army significa este, águila armada. O sea, es un tipo encima belicoso, ¿no es cierto? Es un tipo déspota este, que sigue engañando a, a muchos peruanos en la Plaza de Martín. Bueno, yo no sé, lo, yo no sé los, este, el proyecto de, de Ricardo. Él les hablará a ustedes, ¿no? pero la, la posición mía es clara, ¿no? Siempre, desde, hace, desde que tengo 15 años, tengo uso de razón, señores. Y, y sé diferenciar las cosas, racionalizo las cosas, digamos, este. Yo siento una posición. Lo ¿no? que es el representante de, de la ultraderecha fascista en el Perú, ¿no? Es el cerebro, ¿no? Financiero de Luis Cataña que está con arresto domiciliario. Yo, expreso, yo trato de expresar el poder ciudadano, señores, o sea, la voz de ustedes. Yo no les voy a pedir acá, lo único que les pediría es que marquen ahí este, él este, me gusta o, y compartan esto, señores, denle un like ahí a, a, a me gusta para, para, para ver la, la aceptación de, de, de ustedes. Porque como les digo, yo ya voy a, van a hacer pocas las intervenciones que, que, en el futuro porque tengo que trabajar, yo no soy un vago. Yo tengo muchas responsabilidades y yo vivo de mi trabajo. No como el vago este de Anca, que, que es un vago, es un sujeto que no tiene ni arte ni beneficio, no vive de, de, de apretar a la gente, ¿no es cierto?, a través de la red. Igual que el otro el otro psicópata, ¿no es cierto?, Wilmer Domínguez, ¿no es cierto?, que es un tipo también trastornado, ¿no?, que no merece que ustedes este, lo sigan y estén depositando dinero, ¿no? porque lo usan para mal, no para bien este Castillo, pues este ha montado un psicosocial ¿no? con esa llamada que le hace a, a, a Ricardo. Bueno, Ricardo es un tipo de buena fe, un tipo crédulo. ¿no? ¿No? Muchas veces ha sido este, engañado y él mismo lo ha dicho ¿no? en sus diferentes intervenciones: que Juana lo traicionó, que lo traicionó también a la García, que bueno, lo, lo han traicionado una serie de políticos. ¿no? Él dirá, señores su, su, su punto de vista. Yo hablo por mi persona. de las vacunas tiene que, eh, tiene que investigarse, es un negociado, señores, con en este cuento del COVID se han malversado cerca de 15 mil millones de soles desde la época de Isca, hasta la fecha. Y la punta del iceberg está en el salud. Ya les he dicho, el 99% ¿no? de, de políticos son mentirosos, mitómanos, ¿no? psicópatas, manipuladores, se engañan solo el pueblo, salva al pueblo. Estoy preocupado, por, estoy preocupado por, por mi universidad, señores, porque el presidente de México, ayer lo escuché, digamos, hablando de, de cómo el neoliberalismo ha penetrado la universidad autónoma de México, que es la universidad más grande, me parece, de América Latina. Con la cultura hedonista, individualista, es la base, ahora, en esa universidad. Es una cultura porque está de espaldas a las necesidades de, de, de la población, no les interesa a su país. Y esto ha, se ha extendido en esa universidad, que ¿no? es una universidad pública, no sé creo que tiene más de 150.000 alumnos. San Marcos tiene no pasa de 40.000. el presidente denuncia, digamos, esa incursión, porque los neoliberales este, su objetivo es capturar las mentes de las personas. ¿no? La gente neoliberal es este, lo que pregona este, Verónica Mendoza, una igualdad de género, matrimonio este, homosexual. Es su agenda, su agenda no es la pobreza, porque la agenda del Perú es erradicar la, de, de, de, un, de un partido patriótico, es erradicar la pobreza, desarrollar económicamente al país, industrializar al Perú, este, guerra, a muerte, de la corrupción. Están ahí, ¿no es cierto? Este, guerra a la corrupción, eh, eh, restauración de la Constitución del 79, ¿No? recuperación de los recursos naturales, es en efectiva. Entonces son 10 puntos que están trazados ahí en la, en la pantalla que no se los puedo este, explayar porque se en otra oportunidad. o sea, esa, Ese es el, el, el, el plan de salida, ¿no es cierto? El, un plan de gobierno patriótico para el Perú, para salir de la miseria y el atraso. ¿Por qué nos va a mantener? Ya, miren, pues, yo lo he probado científicamente en un libro que voy a publicar, son cerca de 1.200 páginas, ¿no? El modelo económico este, de Bolivia es un movimiento, es, es un modelo este, depredador. Que nos mantienen y nos mantendrán en el subdesarrollo. Solamente lo que hay es un crecimiento de tipo cuantitativo, un crecimiento numérico. Prueba: en el año de 1990 teníamos nosotros 6 millones de pobres. En el año 2020 tenemos 9 millones de pobres. ¿Ya? Con, con, con, solamente con esa cifra. Si tuviéramos hoy, ¿no es cierto? Hoy, 2021, 3 millones de pobres. Yo les diría a ustedes, ese modelo es el primer modelo que hay que seguir. Pero la pobreza ha aumentado. No, no, no, no por culpa de la, de la COVID, esto viene de atrás, ¿eh? Porque es un, es un modelo que impide que el país se industrialice. Acá en el Perú hay pocas industrias. Lo que hay son centros comerciales, lo que hay son empresas de servicios, telefónica, lo que hay son casinos. Así ningún país en el mundo no se ha desarrollado ni Estados Unidos, ni Alemania, ni este... Francia, ni Reino Unido, ni Inglaterra ni China, ni Corea, no lo primero que se ha hecho para poder desarrollar un país es crear industria pesada, o sea, industria llamada de fabricación de herramientas para la producción equipos, laboratorios no, maquinarias todo dirigido a la producción porque sin eso no hay desarrollo y de ahí se genera digamos, este, una suerte de de bola de nieve creciendo. Nosotros deberíamos, por ejemplo, si, si, si cambiamos de política económica, podríamos tener un producto bruto interno que puede llegar a, a un trillón de dólares. México tiene, me parece, un trillón y medio, de, de, cerca de dos trillones. Brasil está también por ese lado, dos trillones. Podríamos llegar a eso. Pero tenemos 220, de, de, mil millones, 200 mil millones de dólares de PBI que se regresan como superganancias, digamos, a, a los países centrales. El presidente de México no, no, no le da consejos a Castillo. Señor este, Castillo. Pero tenía mala suerte. No, no mala suerte, sino que la, la, la historia es así. ¿Por qué? Porque el grupo de poder, el grupo de poder, este, a ustedes los, cada cinco años los engañan. Porque qué para seguir viviendo. Mientras, ustedes no crecen, mientras la, la, las pequeñas empresas se mueren, son de sobrevivencia mientras ustedes solamente tienen sueldo de 930, que ahora es un sueldo de 820, ustedes no, no pueden progresar, señores. El narcotráfico es fácil, señores, de combatirlo. Pero hay, que una, hay que hacer una política así frontal como contra la corrupción, donde fuerzas armadas policía jueces, fiscales, a una sola a una sola voz, digamos, tras una línea, digamos, de acción ahí. al que me dice que le mande la hoja está, digamos, en este, la página 14, 15, 16, 17 entren al terreno, entren al Google pongan edición de 16 de octubre de 2021 decreto supremo 164 2021 PSM ¿qué está? esta es la hoja de ruta, neoliberal si que estamos en piloto automático este, hasta el 2026 si llega el modelo boliviano no, no sirve pero eh, tenemos que crear un modelo mucho más potente que nos haga potencia mundial, no un modelo de sobrevivencia, señores. Ya les expliqué, el modelo peruano eh, eh, ya lo hemos trabajado nosotros. Es un modelo que, que, que rescata de, del modelo alemán, el modelo japonés, el modelo francés, el modelo italiano. Ustedes, ahora me dirán ustedes por qué el modelo coreano. Señores, porque Alemania y Japón fueron potencias destruidas, se destruyó toda su industria, se destruyeron todas las ciudades. Se destruyó toda la urbe. O sea, ellos volvieron a cero en el año 1944. Metieron dos, dos bombas atómicas de los japoneses. Ahora, ¿cómo hicieron ellos para salir de esa situación de, de derrumbe, de destrucción para convertirse en potencia mundial nuevamente? Y los chinos, ¿cómo de decir sin esclavos, son ahora la, la primera potencia mundial? Ahí hay una racionalidad económica, política, científica, tecnológica, que los, que los que conocen eso, lo pueden aplicar, pero necesitan tener el poder, no ser simples asesor, yo soy, sido asesor a los 25 años de edad, 26 años de edad, ya, yo manejaba, digamos, cirugía de grandes, investigaba, procesaba, cuando el presidente me vino a pedir a mí que cambie los informes de de 20 presidentes y directores de compañías estatales, porque eso me, me dijo que eso afectaba la imagen del gobierno. Yo al día siguiente le presenté mi renuncia, me fui. Porque yo no podía encubrir esa gran corrupción. Y el tiempo me dio la razón después, señores. No es por no suelo, es lo de menos. Los hombres capaces como ustedes, inteligentes, consiguen trabajo en gol de Entonces yo no puedo avalar la corrupción, señores. Yo, yo, yo el, el, el tiempo de la asesoría para mí, pues 25 años. ¿no? eran en otra época. me pagué mi derecho de piso. Yo soy un ejecutivo 100%, yo soy un investigador en la universidad. Me dijo escribir este asesor consultor: no tienes el poder directo. Más aún si eres un asesor que está pegado ahí o con sticker, ¿no es cierto? No, los asesores son necesarios, sí, son necesarios, pero la política se maneja de otra, de otra forma. Tiene que tener poder de decisión. Diseñas la política, la evalú evalúas, la política y luego la aplicas. Y luego haces el seguimiento de la política económica, la política social, la política pública, que tú quieras. Entonces, la vida es así. Magistrado del Tribunal Constitucional, señora Estartel tiempo, cinco años de la vida de uno ahí. Yo ya fui juez. Cuando veía la rumba de expedientes y trabajaba 12, 14 horas, era el juez que tenía más producción. Y mis colegas, ¿no? Votaba 400, 500 sentencias al año. Veían que ellos solamente votaban 150 sentencias. Me llamaron para decir que estaba, los estaba dejando mal a ellos los estaba dejando como ociosos, que no trabajan. No trabaja pues. Es la verdad, no trabaja Los fiscales es Los militares igual Es una burocracia que no le sirve al país, por eso tiene que ser reorganizada, sin despedir a nadie. Hay que capacitarlo, porque tampoco ellos tienen la culpa. Entonces, sin poder, ¿no es cierto?, ningún proyecto político puede llevarse a cabo. Son sueños. No, este, se puede, se puede soñar, no, no, no, se puede eh, llegar al poder, sí, el ejemplo lo tienen en México, ¿no? Ahí con las críticas que le hacen al presidente Anglo, con los errores que ha cometido, pero ha llegado pues al poder. Y esa es una, una, una enseñanza, ¿no es cierto? De que es posible, ¿no es cierto? Es posible hacer algunos cambios, para bien. ¿Duró tiempo? Duró tiempo. El, el pueblo mexicano fue, fue engañado, estafado, así como el peruano, ¿no? Durante muchos años, muchos gobiernos. Saquearon el país lo saquearon. Pues tienen un ejemplo. Cuba no. Cuba jamás puede ser ejemplo nuestro. Se lo digo con toda claridad. El pueblo cubano ha sufrido demasiado. Creo que son 70, 70 años, ¿no es cierto? bueno, no le estoy echando la culpa al gobierno cubano. Hay, hay problemas ahí, este. De la, del bloqueo y otro problema más. ¿no? Problemas de la dirección del gobierno. Pero ese modelo no es para nosotros. Porque nos condenaría al atraso. Tenemos que crear, eso no existe, crear un modelo más potente, un modelo que nos permita hacer potencia. ¿Es posible? Sí, es posible. Bueno, señores, les agradezco la, la atención y esperemos pues, señores, este, para el bien de todos nosotros, ¿no? que el este gobierno pasará como pasa, han pasado todos los gobiernos. Eduquense. Organícense, ¿no? Y estoy con ustedes, en el momento que ustedes necesiten. Una colaboración, donde yo pueda darles a ustedes alguna idea, está el programa de los 12 puntos que está colgado en mi... Ese es el programa que, en, en síntesis, que tiene que aplicar. Si tienen ese programa de los 12 puntos, de poder ciudadano, leanlo, para que ustedes vean, digamos, que tenemos salidas. Sin comunismo, ¿no? sin neoliberalismo. Es una posición de bienestar para todos, con libertad, con igualdad, con solidaridad. Para mí, ¿no? Con democracia auténtica, sin robo, con transparencia total, con liderazgo horizontal, no liderazgo vertical. Yo no participo de liderazgo verticales, Eso es obsoleto y es cavernario con reconocimiento a, este, a, a toda la, la, la gente que tenga capacidad para poder dirigir este nuestro país. Si ustedes en, en ese proceso están dispuestos a, a hacer un gran movimiento político cívico nacional, cuenten conmigo. Gente al poder, gente con convicciones, gente transparente, gente patriótica, gente eficiente, gente capaz. Muchas gracias, amigos, hermanos. Cuídense. Ya nos veremos este, dentro de poco. Muchas gracias.